Ya Llevan tres días y nada, no nos han rescatado Quién sabe qué pueda pasar La mayoría de los pasajeros ya están muertos Este es nuestro último pedazo de chocolate Si mañana no llueve o hay rocío Este será el fin decir que mi fuente se ha roto. No mames. ¡Puja! ¡Oh, puja, oh, no. sí. ah, oh, puja! aquí viene. ¡Puja, puja! ¡Puja! Ah, oh. ¡Mi bebé! Ah, aquí está Ahora sí va a ser necesario armar una comitiva por comida. Tenemos un nuevo miembro en el grupo. ¿Cómo lo llamarás? Creo que lo llamaré... Lufthansa. Entiendo. ¡Necesitamos voluntarios! Cualquier expedición que salga ahorita está destinada a morir. ¿Qué son esas explosiones? Eso, mis amigos. Son los pistones del fuselaje del avión. Yo iré. Yo iré contigo. Nada de eso. Si la selva me mata, prefiero morir solo. La tribu te necesita. Pierde sangre. Soy doctor. Si no vuelvo, hacen por mí. Tranquilo, hijo mío. Harry llegará con comida pronto. Ya han pasado dos días y la única ración que tenemos es esta maldita raíz. Tengo demasiada hambre, no puedo aguantar. Tranquilo, Hugo. Pronto regresará Harry con comida. <ríe> Maldito, ¡Tómela! maldito. Esa ración era lo único que teníamos de comida. Eres un insensato animal. Necesito comer. Te comiste todo lo que teníamos. Hey, no se desesperen amigos. Vengo con comida. Carrie. Oh, oh, gracias Carrie, oh. gracias, gracias. Nos has dado un día más. Muchas gracias. Ahora descansa. <tose> Mañana al alba, iré por más comida. Ahora descansa. Lufthansa está muy enfermo. Tiene neumonía y escorbuto. Necesita comida cuando antes. ¡Hey! ¡Hey! Un poco oh, de Aves! Hey. ¡Alto, por favor! Hey, hey, hey, Tenemos alto. que guardar el orden! Sí. ¿Por qué no pediste la receta del coronel? Fue muy difícil. Ha muerto. ¿Sabes lo que eso significa? ¡Insensato! ¡Alto! Tenemos que mantener la cordura. Hagamos un entierro. Necesito para el taxi. ha muerto. Esta pizza es en su honor. ¡La pizza. ey, ey, ey, no Y estoy harto de tu falta de profesionalismo y tu egoísmo. Llevamos ya varios días aquí, varios días sin comer y nos hemos comportado como animales. Y aunque Luptanza esté muerto y esta pizza sea de pepperoni cuando mi favorita es la de hawaiana, esta experiencia nos convertirá en una familia y nos unirá como nada lo hubiera hecho antes. Eso fue conmovedor. Es en serio, necesito para el taxi. Más Atlanta.